Llorar, en principio, pues es una respuesta instintiva y sirve fundamentalmente de, de desahogo. El, pero además, eh, en lo que tiene de lenguaje emocional, el llanto expresa una vivencia interior, un dolor interior, una alegría interior, también se puede llorar, eh, se puede llorar de alegría, eh, y, y en, ese, en esa realidad del llanto como lenguaje, el llanto también puede expresar, ...un dolor, una injusticia... ...y puede transformarse en un lenguaje político... ...eso es un poco eh, lo que defiendo en, en el cuaderno... ...que el, el llanto eh, diagnostica y expresa... ...una injusticia y un dolor personal y social... ...que se puede convertir en lenguaje político". ...por eh, supone pararse a llorar... ...y en ese pararse a llorar, eh, lo que tiene de, de parar... ...en una sociedad hiperproductiva que no tiene tiempo que perder... ...que no quiere perder la producción... ...pues pararse a llorar, pararse a reír, pararse a celebrar... Eh, ...bueno, supone hacer un paréntesis eh, que es fundamental... ...pero además pararse a llorar eh, significa a no dar por bueno ese acelere... Eh, que dejan las cunetas a las víctimas. Eh, todas las víctimas deberían ser lloradas, todos los sufrimientos deberían ser llorados y la sociedad, eh, esa sociedad hiperproductiva, eh, no tiene tiempo para hacer duelos y los duelos que no se cierran eh, van a estar continuamente ahí y los duelos están diciendo que hay un dolor social que no está resuelto. Y por eso las sociedades eh, capitalistas, en neoliberalismo, neoliberalismo es muy refractario a, a parar, a llorar. Porque en el fondo eh, se va a sentir cuestionado. Sí, el, el llanto, el, el que llora es el cuerpo. ...entonces en principio el llanto es, un, es una expresión individual... ...pero es verdad que hay llantos colectivos... ...es decir, hay eh, sufrimientos comunes que hacen llorar... ...a mucha gente que nos hacen llorar eh, juntos... ...yo en el cuaderno hago referencia pues, a la experiencia del éxodo... ...en el que el clamor del pueblo judío, el clamor de ese pueblo... Eh, ...llega a Dios eh, y Dios decide intervenir de forma liberadora. Entonces cuando el, el llanto personal que expresa una emoción... ...que expresa un, un padecimiento personal, eh, se colectiviza... Se, ...se llora junto a otros, pues las causas eh, que están... ...en el trasfondo de ese llanto y, y las luchas también se colectivizan. Con lo cual, un, un llanto que se llora junto a otros se puede convertir en praxis política y en denuncia política.